conociendo a la policía, mis queridos amigos. Me quedaría más tiempo para ver cómo los destrozan, pero ya sabes, el mundo está esperando recibir un verdadero dolor de mi parte. Que se diviertan. Golden Freddy. ¿Dónde estás? La fábrica se encuentra a un kilómetro de la pizzería de toda la ciudad. Muy bien. No habrá testigos de afuera. Utilizaremos los dispositivos de la pizzería para colocar una gran barrera invisible sobre toda la fábrica. Nadie podrá escapar o ponerse en contacto con el mundo exterior. ¿Son estos los mismos dispositivos que bloquean ventanas y puertas para los animatrónicos? Así es. Entonces cada uno de ustedes comenzará a atrapar a todos los empleados. No matarán a ninguno. Al menos por ahora. Esto es muy importante. La próxima fase del plan será lavar el cerebro de todos los empleados con el poder que aprendí de la pelota. Serán nuestros esclavos que pensarán que el trabajo de la fábrica está normal y en realidad. Construirán un ejército que estará allí condenado. Mejoraremos la fábrica para construir un ejército mucho más rápido. Pero gracias a un incidente no resuelto en la pizzería, pasará mucho tiempo antes que los humanos noten que algo está mal en la fábrica. Y cuando llegue el momento de que lo noten, será demasiado tarde para ellos y para todo el mundo. El principio de su fin en este mundo About you when you've notified your time, and you've got this in control. See, I told you be fine. Well, you don't trust him. You me you a phone, guy's voice me of myself, you just lying on the floor. But I blink for a second, he's not there anymore. Lights